Hola, soy Javier Pallero y yo inicié esta petición en la que, gracias a tu apoyo y al de otras 20.000 personas, pudimos detener el proyecto de ley de bloqueo de sitios y aplicaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a esta petición y a la carta que firmamos junto a otras organizaciones académicas y de sociedad civil de Argentina, como por ejemplo la Fundación Vía Libre, la Universidad de San Andrés, la Universidad de Palermo a través del CELE, Martín Becerra, LACNIC y otros más, pudimos convencer a los legisladores de la ciudad de que esto es una mala idea. Ahora el proyecto está suspendido, aunque no necesariamente se ha descartado la idea de regular esto. ¿Por qué esto es un problema? Porque si se lograran aprobar poderes como estos, entes administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Policía Metropolitana, podrían pedir el bloqueo de sitios y de aplicaciones en la ciudad. Y no solo eso, sino también por cuestiones técnicas, afectar a usuarios de otras jurisdicciones, como los de la Provincia de Buenos Aires y otras provincias. Para eso necesitamos seguir atentos y prestar atención para que esta idea no regrese. Te invitamos también a sumarte a la lista de correos de Access Now, que es una organización que lucha por los derechos humanos en el ambiente digital. Gracias.